Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Juanda Juega. Hoy vamos a jugar con el PlayStation. Vamos a jugar Cuphead. Vamos a jugar un nuevo mapa para comenzar una serie con ustedes. ¿Qué les dijo una pera persiguiendo? Una pera. Espera. <risas> ok. Era hace una vez un lugar mágico llamado... Is, llamada Isla, ah, no, sí, llamados Isla Tintero, en el que vivían dos hermanos llamados Kuhngeat y Mugman. Llevaban una vida tranquila y despreocupada bajo la tenta mirada del anciano Tetera. Un día los muchachos se alejaron demasiado de su casa y a pesar de. De las advertencias del anciano tetera, acabaron llegando a un mal barrio y entrando en el casino del diablo. Aiko Head y Mugman tuvieron una gran racha de suerte jugando a los dados por todas las cafeteras. bramo el rey dado, el ruin de director del casino. Estos muchachos no van a perder nunca. Qué buena racha, Carcajillo un recién llegado. Los hermanos se quedaron boquiabiertos. Era el mismísimo diablo, el propietario del casino. ¿Qué les parece si subimos la apuesta? Sugirió con una gran sonrisa. ¡Wow! Oh, oh. Si ganan una tirada más, todo el botín de mi casino será suyo exclamó el diablo. Pero si pierden, me quedo con sus almas. ¿Juegan? Gogeat se ganó por la fortuna fácil y sintió y agarró los dados para lanzarlos. Dían tres. Gogeat, no, gritó Moonman, consciente del peligro, pero era demasiado tarde. Doble uno, unos, ríe el diablo, dando patadas al suelo. Perdieron los hermanos, temblaron de miedo, mientras se, se venía sobre ellos. Bueno, hablando de esas almas, los hermanos suplicaron por su vida. Tiene que haber alguna forma de compensarte, murmuró mumman mumma. Sí, Popo, por favor, señor, añadió Cujea. Tal vez la hará, respondió el diablo, mientras extraía un pergamino. Tengo aquí una lista de mil deudores en fuga. Junten sus almas y es posible que los perdone. Par de tazas. Ahora en marcha, gritó el diablo, echando a patadas a los muchachos sin educación alguna. Tienen hasta la media noche de mañana para capturar todas y cada una de esas almas. O de lo contrario, seré yo quien capture las suyas. kup y Mugman están terriblemente asustados. Y huyeron tan rápido como pudieron. Vamos Mug, adiós Mug, Mug Kuphead. Tenemos que encontrar al anciano tetero. Él sabrá qué hacer. Pone, Empieza esta historia. Vaya, le en el que se metieron, muchachos. Sé que no quieren ser títeres del diablo. Pero si se niegan, no quiero ni imaginar su, su destino. Por ahora deben conseguirle la corriente, consigan esos contratos. Y más vale que se preparen para suciarse las manos. Los amigos deudores no serán muy amables cuando los... Ok, ahora hacer el tutorial. ¿Llegan a jugar esto? ¿Computador? Eso sí es difícil, les recomiendo que eh, al menos conecten un control al computador, o, o jueguen en Playstation, o en Xbox, o en Xbox. Ok, aquí está el tutoriales que ya se que al principio ya tenía un mundo, si no pueden hacer esto también, era muy difícil todo el juego. Así. también cuando juegan dados así rescatas a tus compañeros ok estas monedas pues ahí dice para comprar recoge monedas para comprar objetos en la tienda con el círculo nada más y nada menos que ay, de a salir f Ok. Vamos, vamos, vamos. Ok, esta manzana. Debes hablar con él para que te dé tres monedas. Ñaña. Okay. Ahora en shop. Voy a comprarme. Yo les recomiendo esta arma. Si juegan con estas Esta. Esta bomba de humo. Te, pues es. Pues no, literalmente es una bomba de un... Desaparece y así es como un dash que no te... Y te haces invisible y no te pegas Así que se los recomiendo, facilita todo el juego Ok, empecemos el primer nivel Pum, pum, pum, pum, ok Muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere, muere. Muy útil. miren, me va a pegar. Ay, por Dios, me trasfoto. Ay, me hice atrás. No me pego. Oh, por Dios, por Dios, de por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ay, me morí. I can't. I'm gonna make. I'm Ah! Ah! Ah! Kame, Jame, ha. Kame, jame, ay, no tengo energía, ay. Sí, bonito carta new. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ay. Ok, ya casi No sé, debe ser tan difícil matarlo. O sea, ya está muerto. La va a matar ya muerto. Esa es tan difícil Voy a matar prácticamente Un zombie Ay, ay, ay Mi novio es un zombie Es un muerto viviente Ay ¿Qué? ¿Okay? Super golpe ¡Pum! ¿No crees que funcionaría? ¡Gané! ¡Pum! Uy, guantes dorados yo creo que me va a ganar una A y bandera dorada. Sí, definitivamente bandera dorada. Ok, vamos con los vegetales. Sí, ¿qué les dije? Mía, mía, mía. Y en el de fantasmas es para pasando esto. Ay, esto muy difícil. es el peor del mundo. ¡Ay, ay, ay! el pájaro cucú! ¿Cómo se llama el pájaro cucú! ¡Ay! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ¿Cómo se trabaja esto? ¡Ah! Wow! Ok, lo hice. ¡Papá! ¡Ay, no! yo no ven esto. ¡Ah! esto. ¡Ah! ¡Ah! ah, ah! ¡Chum! Chamanín, un boom. para acá, pam, pam. ¡Ah! ¡Waramanai! ¡Ah! ¿Por qué siempre hay esas cosas voladoras, no sé qué son, se esconden ahí, dentro de la moneda? Chichichun, pam, pam, pam. Chimonum malani. Rikibu. Bu. Esa es la frase correcta. Rikibu. Riki rikipu. Rikki rikipu. Ok, me se me murió Ricky uno. Riki riki mi me Chiki rupu. Ok, sí, funciona. Chan chin chun chan. Pam pam. ¡Pam, pam, pam! ¡Pim, pim, pim! ¡Pom, pom! ¡Ju, ¿Aquí es donde morí la otra vez? Pero esta vez son baby bees. Muérete. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me golpearon! ¡Me golpearon! Me golpeé aro. ¡Pum! ¡Chica! ¡Pum! ¡Pum! Voy a llamar a esta Leslie. La voy a llamar Leslie. Leslie, Leslie. Como la digo? Gomes. Ay, qué mal de Lady. ¿Qué tiene tal rosado? Si sí, está ¿Eh? nada. No, no, no, no, no, no. Eso no debería pasar. Okay, ya, lo maté ¡Ay, no! Oh. Okay. Okay, okay, okay. No, florecita mala, mala, mala. Ok chicos, hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like, suscribirse y compartirlo con todos sus amigos Y no se los olviden darle a la campanita para que no se pierdan de ningún video Nos vemos, chao Chaito